¿Qué pasa, loco? Ya está, sin de, de Basic O sea, hola Qué guapo, o sea, bueno, me he perdido la primera, ¿no? Pero bueno LOL Toma, compadre No, no Uh, uh, uh, uh. No me puedo reír, no me puedo reír, no me puedo reír, no me puedo reír, recuerda, recuerda, bro, recuerda que no me Oye, puedo reír me. porque esto es importante Dios, Casi, casi, ¿eh? Madre mía, eso dentro de la encontrada con la gente es un normal, bonsai, es lo malo Las consecuencias, totalmente, es el spammer, tío, es el, es el chaval spammer, loco, mira, mira, mira Qué puto paranoico, tío Hola <ríe> en el puto botfight, porque como partidas de, <ríe> de arena no hacen mucho, supongo que están aquí todos Súper extraño, tío. Vamos a ver cómo. Bueno, es que va a ser extrañísimo esto, eh. ¿sí? Es que es súper raro. O sea, no me mola nada que sea de botfight. Me parece ridículo. Avanzará hoy, mañana este será otro tío que no avance No, sí, sí, sí, tiene pintorro, Tiene torpintorro de que no avanza, vale Vale No avanza, bro No avanza para nada, bro Es paranoia Es bueno, me veis para arriba porque es obvio que seguramente... Eh, bueno, esto, esto era hasta mí, ¿sabes? Paranoia me está dando este tío, me está dando una paranoia enorme ¿eh? ¡Lol! O sea, así de puto rata eres, bro Puto ratas, o sea, aquí la peña lo que, lo que menos hace es jugar, creo yo, eh. Lo menos hace es jugar, loco. Esto no es ni mío, tío. <risa> Vaya, esmayado de mierda, hermano. Vaya, esmayado. Hay un nuevo mierda. Highline. <risa> Ay, qué Sergillo, qué grande. Casi, casi, tío, casi, casi. Pero bueno, Under de Control, es verdad. Ya estoy por aquí, qué puta máquina. Ahí estamos, en este nuevo... Bueno LOL Torneo extraño O sea, bueno, torneo extrañito LOL, ¿está apuntando con el fusil? ¿Hola? Vale, a ver <laughs> Está mori por tormenta y todo el pargel Ay. Goodbye, bro. GG. Nice job. <laughs> Ganamos una. Nice, nice. 4-1, eh. Esta es la sonita. Como controla del... Uy, me tengo que cambiar. Es que esto aquí, ¿sabes? Estaba FK, aprovechado. Me... ¿Qué, ¿Qué va? No estaba FK, no estaba, no estaba. Pero bueno, vamos a hacer la, Uy, eh, la misma táctica de antes, en verdad. Eh, vamos a ver lo que pasa, porque me gustaría pillar la misma táctica de antes. Sería esto... Eh, eh, what? What? ¿Qué paranoia lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! Este tío es un rayado, ¿eh? Vale, vamos a pillar el culete, ¿no? Vamos a pillar el culete A ver... Ajá, está al lado de allí, vale Voy a entrar, bro Voy a entrar igualmente Infusion y, y, y ya, ¿Reinicia con la ruedita? No eh, Es un fallo que tengo Va, al campeón eh, No reinicio con la rueda Reinicio con, con la G. es un proazo, ¿sabes? Es una putada Super pro el, vamos Con la asistencia de tiro que te cagas O sea, cada vez que, que me apunta Me quita eh, de 180 a, a 200, ¿sabes? Ah, bro a ver, a ver qué haces ahora, o sea, GG por ti, hermano ¿Me vas a abrir aquí? Puta casa Me cago en la puta, es subnormal, ¿sabes? De, de gente es subnormal Madre mía, y va a venir hacia aquí, tío ¿Qué hace? ¿Lol? ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué? Tío, tan troll de una muy buena a uno. De una muy buena a uno muy malo, eh. No puede ser. No puede ser, loco. Es que no puede ser. ¿Y qué ha hecho? Me ha disparado con el con la M. O sea, me ha dejado ciego con la M. O sea, ¿qué pasa? Ah, quiere venir por abajo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Coño. ¡Wow! Clapeada, clapeada, clapeada ¡Clapeada, clapeada! <ríe> Tiene pinta de malillo y lo es, lo es, lo es Campeón Regame <ríe> ¡Eso es malo, esto es malo, esto es malo! ¡Para que me menti, <ríe> es malo, aprovecho! <ríe> Tío, pero no me puede ser que me toque un yescao de mando Y después me toca a este pobre chaval que solo dispara, loco, mira Solo dispara. Le voy a meter 200 todas las partidas, vamos. Es que va, va. salió de la partida. Pega mucho con él. Pega mucho, pega mucho con él, Scuti. Te follé todo el orto, hijo de la gran puta. Vete con tu madre. Oh. Lol. Qué hijo de puta, tío. Se ha puesto el pe. ya me. Vamos, a tu casa, bro. A tu casa. ¡Para tu casita. Dios. Por supuesto, Sergio, mi hermano, después nos vemos. F22, muchísimas gracias siempre por el apoyito. Sí, y por supuesto que te relleno, relleno. Nosotros jugamos Arena a Punta Pala, Arena y Botfight. La verdad es que desde que abandonamos Team Nation, Era un equipo de competitivo que teníamos de, bueno, teníamos. Sí, argentino, qué grande. Un mega abrazo también para la gente argentina de putísima madre. Me cae de puta madre y también decir sí, que es un público bastante guapo, ¿sabes? En plan, es guay, ¿eh? Es tierno, que la gente que. Hola. Hola. Dios. Kate Depot Guay. Gracias, gracias a ustedes, hombre No, no todo el rato viene eh, follower bueno Antes ha entrado uno de las personas que, con las que estaba jugando, supongo eh, Aquí, en este loco miércoles de Fortnite Y habrá venido, ¿sabes? Súper cabreado Y me ha dicho que le deje control al F4 O sea, como si ya no estuviésemos de esa broma un poco Hasta las narices, ¿no? Es lógico Este tío es súper raro, ¿eh? Este tío es súper raro Cuidado con ¿eh? él Cuidado, es ¿eh? súper raro Eh, hola Guapísimo es que también he de decir que la pan está súper, súper desbalance, en plan, se nota Se nota muchísimo que si te pilla bien wow, ¡Guau! <risa> he, he, he intentado, es que nosotros jugábamos Mucho antes con Bonsai Botfight Vaya 200, esta escopeta es la ruina Para el Botfight, eh, os lo prometo Es una ruina, la verdad ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace? Ah, me quiere pillar por aquí, o sea, bueno, esto no es mío Así que... Hey. Hola, le gusta mucho hacer esto, tío le gusta mucho Otro 200 oh, Le gusta mucho hacer eso es, es muy random Este tío es muy random eh decirlo Muy muy raro Hostia, es para allá Se ha ido la partida ¿Por qué pasa eso? Pero, pero, pero yo me quedo hasta, hasta el último round O sea, nunca tiréis la toalla Que os sirva de, de, de consejo Bajo mi punto de vista Nunca tiréis la toalla Una partida, por ejemplo, de League of Legends Puede estar muy muy muy en la mierda Y después hace así y ganar en un teamfight, o sea, en un push podéis ganar perfectamente La zombie nos ha dado mucha, mucha suerte, ¿eh? Verdad, eh también pues esta? aquí tenemos eh, muchos, eh, bueno, mucho contenido por así decirlo Se va a quedar allá abajo Hola LOL, este tío controla en cierto modo, ¿eh? Vale, no he dicho nada <risa> No he dicho nada, Dios mío Madre mía, chaval Le hemos metido un 200 O sea, el pobre se ha tenido que quedar Es bueno, en verdad, no juega más, ¿eh? Lo que pasa es que es de ordenado como yo, creo yo Por eso ahí tampoco me ha disparado La reacción ha sido mínima, sinceramente Está aquí, ¿no? O sea, está aquí, vale Eso tiene que ser mío, ¿no? Bueno, mío no es, en verdad Hola Está muy, muy escondido este Está muy dite ¿eh? Pero bueno, bueno Le hemos ganado terreno, ¿eh? Le hemos ganado terreno aquí Brutal La cuestión es where, where are you, bro? Where are you, bro? ¡Esqueleto feliz! Madre mía Esa se la hemos liado Quería matarlo a pico, la verdad Yo, tío, que no me entre Es que claro ¿Conoces a no <ríe> Qué cabrón, tío Hay que ello Juan O que mate Una de dos, un amigo que tenemos que siempre nos hace esa, esa fucking broma O sea, hola, Estoy totalmente rayado en este jambo, ¿eh? ¿Qué cojones hace? Qué paranoia, tío Surro, por supuesto Dame un second, mi hermano O sea, para ver si podemos finiquitar esta partida Tan extraña de esta persona La verdad es que no tengo ni puta idea de dónde está What? ¿Pero qué? ¡Ajá! Que está aquí arriba Vale Oh, shit Creo que nos queda la última rápido, ¿eh? Me cago en la puta ¡Qué máquina! <risa> Muchas gracias, mi hermano Wolfancito, por supuesto si, eh, sona, Te va a sonar raro Te va a sonar raro Pero soy muy... Soy muy en plan... Me da mucha cosita, tío En plan... Ah, te voy a matar a O sea, a, a esto, tío Eres malísimo A, a ver... Es como el Wolfan que pone lo de PC de la NASA Yo no, te lo prometo Que nunca tendría cojones hacer eso Pero me voy a unir eh, Y muchísimas gracias también En ese aspecto lo agradezco Porque soy buenas personas, bro O sea, todas las personas que habéis eh, metido dentro eh, Siempre que venís al canal Siempre que venís al chat Preguntáis cómo está O sea, cómo estoy Cómo va el directo Y eso para mí no, no tiene leemos. ningún precio vale. che, Tiene un alto potencial troll, eh Tiene un alto potencial troll No digo nada Tiene un alto potencial troll ¡Ay, pobrecillo! A ver, no tenía esto sin editar, tío, pobrecillo Tenía eso editado <risa> Pero se agradece siempre Porque siempre estáis apoyándome Y eso es algo que realmente me, me hace estar blessed Estoy bendecido Cada vez que empiezo prendo directo Estoy de putísima madre Y realmente es lo que me representa Que es la polla, la verdad O sea, supongo que no me puedo sentir más agradecido eh, Ahora mismo, en estos momentos Por, por todo el apoyo que... Que siempre tengo ¿Para igual para el teclado? Ya, <risa> a ver, eso sí <risa> Pero me da cosa, no podría, no podría Es lo mismo que le he dicho a Wolfancito, Nicole O sea, lo, lo voy a hacer, o sea, cuando prenda directo lo voy a hacer eh, Y además me ha dicho que no pasa nada en ese aspecto ¿Qué, ¿Qué, normal? Pero me, me da cosilla En plan, no tengo tanta sangre fría O sea, sé que el Wolfan en ese aspecto, por ejemplo Por esto le he puesto el ejemplo del PC de la NASA Que me pareció súper... Me ha dado. Gol. Dios, ni cuando estoy débil, tío. Uri, y New en su momento los pavéan 30 veces en canal del Discord y nadie se quejaba. Qué grande el Duby el Uri. Pero que no, o sea, lo haré, lo haré, lo haré.